Tú me tienes loquito por ti Tú eres mi bonita Tú me enamoraste Tú me gustas tanto Tú me enamoraste Tú eres mi bonita Tú me tienes loquito por ti Baby hey, Tú me enamoraste tú mucho bebé tú me tienes loquito por ti tú me enamoraste tú me gustas mucho bebé ey tú me enamoraste tú me gustas mucho tú me tienes loquito Tú me tienes loquito por ti Tú eres una bebecita Tú me enamoraste Tú me gustas tanto Tú pareces una obra de arte, bebé Tú pareces a la Mona Lisa Tú me gustas tanto Esos ojitos que tienes, me enamoro, bebé Tú eres muy bonita Tú me enamoraste Tú me gustas tanto, baby Tú eres muy bonita Tú me enamoraste Me gusta todo de ti, baby hey, No hay nadie como tú, baby No hay nadie como tú Tú eres muy bonita, tú me gustas tanto, bebé Tú me enamoras, hey bebé Todo mi clavijo Cuadra Music Eso es para ti, tú sabes quién, baby? bebé que me enamora de ti